Ahora, la fuente confiable para recibir esa información del de profesional de la salud, el 46%, eh, esto fue antes, de, antes de, de la intervención, porque recuerden que hubieron dos momentos en donde se aplicaron las encuestas. El primer momento, el 20% decía que recibe esta información confiable del de profesional de la salud. Pasado el tiempo de la capacitación, y de las réplicas de ellos volvemos a aplicar las encuestas y ese 20% sube a un 46% pero saben yo por lo menos eh, puedo, puedo expresar que ese 46% porque a pesar de que ellos también lo reciben del profesional de la salud muchos de ellos ya se sentían enfermeros se sentían que formaban parte del sistema de salud aunque fueran de la comunidad y de la escuela reciben un 16% de esa información confiable, esa información de prevención, de cómo me cuido, de la importancia de mi cuidado como mujer, como hombre, y de los medios de comunicación, antes de la, de la intervención un 1% y posterior un 42% que puede coincidir con eso que muy bien menciona Elsa, pues que coincide con un evento de diversión que es pues, celebrada. Y peleada por todos los panameños que son los carnavales. Entonces, eh, eh, esas cosas son importantes que la podamos resaltar. Hay un dato curioso sobre ese tema. Y es que cuando las personas están sensibilizadas sobre un tema en particular, en este caso de VIH, prestan más atención cuando de repente hay un tipo de información mm. o de publicidad. Si tú eres ajenos, por ejemplo, al tema de VIH... Si anuncian una propaganda o hay un volante no te interesa, pero cuando ya tú tienes conocimiento porque fuiste capacitado, fuiste sensibilizado, fuiste concienciado sobre esta problemática, para ti ya eso es un tema importante porque tú sabes que eso es un riesgo y tú puedes contribuir a que eso se pueda mejorar, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser un factor dentro de lo que es el tema de la comunicación.